Esto es Socialpreneurs. Podcast patrocinado por Arjen Spain, la mayor comunidad de educación financiera, economía y emprendimiento. En este episodio, iniciativas sociales y medioambientales, con Luis González. Muy buenas a todos. Bienvenidos a Socialpreneurs. Hoy es un episodio distinto. Es un episodio que grabamos el pasado jueves 3 de junio. Nos dedicamos a invitar a un montón de gente que tenemos en nuestra red de sector de emprendimiento social. Y en colaboración con la Latina Valley, que nos dejó la plataforma, y con la vanguard de IT Services, pudimos organizar un evento de networking de impacto social y medioambiental. Nos pareció muy interesante y creo que a la audiencia le gustó. Y esperamos organizar más, así que si os interesa, pues nos escribís y contaremos con vosotros para futuros eventos. Y bueno, básicamente este episodio son tres de las, las, tres, las tres charlitas que hicimos durante el networking en las que bueno en primer lugar hablamos con Emilio de la Latina Valley que nos cuenta un poco qué es la Latina Valley cómo son este tipo de eventos que ellos organizan y cómo va a ser el evento que, que realmente hicimos de Networking de Impacto Social. La segunda charla la hablamos, hablamos con Ricardo de Avangard IT Services que es una empresa tecnológica y bueno nos cuenta cómo en plena pandemia hicieron un bot social un bot para ayudar a muchísimas personas en relación con, con el tema de los subsidios de, del COVID. Y por último, la última dinámica que tenemos, invitamos a, a los asistentes a que nos dijeran quiénes habían sido sus participantes favoritos, al igual que hacen normalmente en los eventos de la Latina Valley. Y bueno, nos dijeron varios ponentes, les subimos al estrado o al stage, hablamos con ellos, nos contaron sus proyectos y bueno, al final fue una charla bastante dinámica en la que, en la que se, se escuchan bastantes proyectos interesantes de emprendimiento social y os animo a escucharlos. Entonces, si queréis un, un episodio distinto, si queréis un poco saber pues todo lo que os he contado, os animo a escuchar este episodio y también si queréis participar en los eventos de networking que posiblemente organicemos, pues os animo a que nos escribáis en redes y contaremos con vosotros para futuros eventos. Así que os dejo con el episodio, sin más, así que disfrutad. Estamos ya 25 personas aquí en este evento de networking. De impacto Social, yo soy Luis, del podcast Socialpreneurs y bueno, voy a explicaros un poquito en qué consiste esto. Eh, lo primero, gracias a todos, sois unos cracks por estar aquí. Y voy a explicarlo de la mano de Emilio de, eh, de la Latina, vale, Emilio Marque, que él, él es el que organiza este tipo de eventos muy frecuentemente y nos puede contar mejor que yo lo que hace en la Latina y cómo, cómo son estos eventos. Pues un placer y ante todo, muchísimas gracias a Luis Alberto por organizar este evento de, de impacto social. Porque cuando me comentaste la idea que tenía, me pareció muy interesante y digna de, de merecer de recibir todo el apoyo posible. Y a vosotros que estáis eh, ahora mismo en esta sala virtual, os comento un, unos pocos detalles de uso. Para, eh, tenéis unas 15 mesas en la parte central de la sala, cada una de ellas tiene un título, entonces la idea es que eh, con doble clic de ratón podéis cambiar de mesa muy fácilmente y acercaros a aquellas mesas cuya temática os resulte más afín, más de vuestro interés. Y Sepáis que en esa ya tenéis una ya tenéis un tema con el cual las personas que veáis en esa sala, pues con lo que iniciar la conversación. Eh, conforme veáis que la conversación, a lo mejor pues ya termináis el cambiaros a otra mesa, es click, doble, doble clic y saltar. Entonces, la idea es que en cada mesa, como máximo, son seis personas. Recomendaros que no monopolicéis la conversación, sino que, que aportéis valor, que, que, que fluya la conversación, que eh, sea lo más interesante para todos y que en realidad no es tanto vender nuestro libro como realmente darnos a conocer y resultar un poco interesante a los demás para que quieran saber más de nosotros y nos conecten. Entonces, el cómo conectarnos es arriba a la derecha, veréis un, un circulito que lo veréis ahora mismo, y ahí podéis en My Profile conectar vuestro perfil de LinkedIn y demás de redes sociales. Entonces, os recomendaría que eh, completarais un poquitín eh, lo mínimo para que cuando alguien os vea, pues, es, eh, pueda conectaros con vosotros en redes sociales, porque viva el networking y que más allá de la sala virtual en la que estamos, el día de mañana podáis conectar y establecer sinergias y colaboraciones entre vosotros. Y durante este evento, pues Luis irá eh, activando diversos live en directo como este, eh, según la agenda que veréis arriba, Veréis un simbolito de agenda y ahí eh, Luisa ha preparado todo lo que es la escaleta, lo que es el guión de, de este evento. Y si en algún momento queréis tener una reunión más privada, en la parte izquierda veréis flor 1, flor 2 y la, estamos en la planta 1. Entonces, si os vaya eh, a través de chat, eh, quedéis con alguien, mira, vamos a echarla más en privado y, eh, y queréis tener una mesa para vosotros solos, vaya a la flor 2 simultáneamente y podéis tener una reunión eh, uno a uno totalmente en privado. Eh, ¿Alguna duda o comentario que quieras compartir, Luis? Pues nada, simplemente eh, agradecerte que lo bien que lo has contado y si alguna persona tiene dudas, es el momento ahora de escribir, podemos subirles al stage. si, nos la sí, quieren... porque si, si levantáis la manita, eh, os subimos encantado con nosotros aquí al directo. Y tener en cuenta que en estos live en directo que haga Luis, tenéis tanto el chat que es chat general, que lo tenéis ahora y durante el evento. Y tenéis el Q&A, que es para poder hacer vuestras cuestiones y comentarios a las personas que estén aquí en el directo para, para participar tanto en modo juego, encuestas, etcétera. Con lo cual, eh, si os animáis, os subimos. Sí, es el momento. Si no, si no pues eso, pasamos si no, a la, vamos pues, a la sala y seguimos en networking. Sí. Y pregunta, Emilio, ¿cómo...? Pues que... mira, eh, al mismo botón de present le vuelves a dar y eh, de tomar esto se quedará grabado para, para posteriori. Uh -huh. Vale, bueno, pues eh, un, un inciso. El evento básicamente eh, está planeado planificado para que sea de 5 y media, 7 y media. Entonces, ahora tenemos esta mini presentación. Ahora empezamos con el networking. Eh, animaros... Ir a las, a las salas que más os interese. Eh, como dice Emilio, si queréis una reunión privada con alguna persona, vais al piso de arriba. agregar al a todo el mundo. Luego, a, a las seis tenemos una charla sobre un chatbot, una empresa tecnológica que es un chatbot social. Y a las seis y media vamos a hacer un, una dinámica un poco de, con vosotros, con todos vosotros, para que elijáis a vuestro asistente favorito. Entonces, eh, votaremos. Y el asistente favorito le subiremos al stage. Y ese mismo asistente eh, pues podrá invitar a la gente para arriba, será muy dinámico y muy chulo. Y preguntan por aquí cómo se llama el gato de Miro. Eh, <ríe> es que es un exhibicionista. En cuanto ve un directo, un live en streaming en directo se apunta. Pues nada, con esto y un bizcocho empezamos en el working y nos vemos en, en un ratillo. hacemos eh, saludos. Saludos. Muy buenas a todos, otra vez, a los nuevos, bienvenidos y gracias por, por venir aquí a este evento tan chulo de networking, de impacto social, con todos los ODS. Estamos 34 personas y me gustaría que, bueno, voy a presentar una empresa que son colaboradores, se llama VanguardiTE en este evento y vamos a hablar un poquito de un proyecto que, que hicieron muy interesante sobre un chatbot social y bueno, para ello vamos a invitar a, a Ricardo que voy a intentar eh, subirle al estrado... <risas> Muy buenas, Ricardo. ¿Qué tal? Bienvenido. Oye, pues bien. fantástico y, y sorprendido, ¿eh? porque la verdad es que me encanta el evento y, y no podemos hacer otra cosa que agradeceros a vosotros y a la latina, eh, pues este tipo de cosas, porque creemos que son eh, fabulosas. Bueno, y también gracias a vosotros, a Garry, que a nos habéis apoyado muchísimo. Bueno, y por supuesto, bien, bien. Gracias, a, a, gracias a toda la gente que ha que está por ahí charlando e interactuando en la, en la plataforma. Sí, sí, está, yo creo que está, está siendo interesante. Así que nada, seguir ahora con el networking y ahora con esta breve pausa vamos a hablar de un proyecto, bueno, de Avangarde un poco. Pero bueno, eh, lo primero, Ricardo, en plena pandemia, ¿no? Avangarde es una empresa tecnológica, hace un chatbot social en plena pandemia. Eh, explícanos un poco qué, qué es lo que hicisteis y, y, bueno, ¿cómo surge? No? ¿Cómo surge, no? Bueno, pues mira, eh, ¿cómo surge? Eh, pues es prácticamente algo muy parecido a esto, pero en presencial. ¿no? Nosotros tenemos mucha costumbre de reunirnos eh, tomando una cerveza o en el office de la oficina o tal, eh, y, bueno, hablar de, de temas que están en marcha o de ideas eh, que, que, bueno, que nos surgen y tal. ¿no? Esto ocurre en febrero del de, de, de 2020 eh, febrero, perdona, marzo, entre febrero y marzo, eh, justo cuando la pandemia está empezando a, a, a enseñar la patita, ¿verdad? Eh, uh -huh. Y, hombre, ya las noticias sanitarias eran bastante complejas y tal, eh, se empezaba a hablar ya muy seriamente de, de empezar a cerrar cosas, a cerrar, a cerrar oficinas y tal, y entonces una de las cosas que nos vino a la cabeza eh, era ver cómo nosotros desde la tecnología podíamos ayudar. Seguramente en la parte sanitaria pues, podemos ayudar menos, eh, pero sí en la parte de la gestión de la información. Y así nace un poco eh, esta, esta idea. ¿no? Nosotros siempre hemos, cre hemos creído mucho en la colaboración, colaboración público-privada, es decir, cómo la empresa privada puede intervenir en lo público uh, y mejorar la vida de la gente. Uh, y entonces eh, empezamos a pensar en, en el problema que iba a existir en la gestión de la información que, la, que, el, que el ciudadano uh, iba a demandar de la administración. En España tenemos un sistema administrativo uh, complejo. Ya sabéis que tenemos pues, comunidades autónomas, tenemos administración central, tenemos ayuntamientos, tal y cada uno tiene un poco, pues, su, sus planteamientos, sus ayudas, su tal. Su cual. ¿Qué ocurre? Pues que nos vimos a nosotros mismos eh, buscando esa información en diferentes webs, en diferentes boletines oficiales de, de comunidades autónomas, en el boletín oficial del Estado, en 50.000 sitios. Eh, la información estaba, pero es ardua y complicada de encontrar. Incluso para, para personas que tengan cierta formación jurídica, como es mi caso. Eh, tengo formación jurídica y me vuelvo loco cada vez que he tenido que buscar alguna de estas cosas porque al final no sabes muy bien por dónde, por dónde andas. ¿no? Entonces se nos ocurrió eh, la idea de, de, de generar un chatbot, hacer una web con un bot eh, que lo que iba a hacer es recoger las preguntas de, lo, de, los, de, los, de los ciudadanos uh -huh. eh, y generar respuestas eh, de cara a darles información sobre, su, sus, la sobre las ayudas que le podían aplicar. ¿no? Eh, como tú has dicho, somos una empresa tecnológica y una de las, de los, de las patitas eh, tecnológicas que desarrollamos es la de canales digitales. ¿vale? Ahí está eh, toda esa tecnología de, de bots, de robotización. Eh, y bots hemos hecho pues, para las cosas más surrealistas y para los proyectos más complejos que te puedas imaginar. ¿vale? ¿Pero qué nos faltaba? Pues lo que nos faltaba al final era el conocimiento jurídico. Eh, técnicamente sabemos perfectamente bien cómo desarrollar un, un, un, un bot. Eh, sabéis que para desarrollar un bot hay va varias formas de hacerlo. Eh, eh, pues entendíamos que para, para, para este bot... Eh, la forma era preguntas más cerradas, más tal, porque al final íbamos a trabajar para un amplísimo volumen eh, y tipologías de personas. Eh, y entonces lo que hicimos fue ponernos en contacto con Abarca. Abarca es una, una asesoría de, de empresa particular y autónomos eh, que, que, bueno, pues ellos estuvieron <coughs> absolutamente encantados de venir con nosotros a, a este proyecto tan bonito. ¿no? Eh, fíjate que... Eh, pues hombre, nos, nos hizo mucha ilusión, el equipo se puso a currar mañana, tarde y noche eh, y desde un punto de vista voluntario puramente y en cuestión de una semana ya teníamos publicada la web eh, subsidios COVID-19 y gestionando preguntas de la ciudadanía esta web eh, obviamente se estaba alimentando continuamente con nuevos contenidos y con nuevas ayudas que estaban, que estaban saliendo ¿no? al final lo que hacía el bot era preguntar quién era la persona que se estaba acercando al bot, es decir, si era un particular, un autónomo, una empresa, ah, su ubicación geográfica, porque eso hace depender luego qué ayudas son, de qué ayuntamientos, de qué comunidades y tal, eh, situación económica, facturación, ta ta ta ta, hasta que el bot lo que hacía era generar un PDF eh, descargable eh, donde eh, aparecían todas las ayudas eh, que a esa persona, eh, autónomo o empresa, le aplicaban en particular, ¿vale? o sea, perfectamente customizado, al perfil que, que, que el voto había definido, ¿vale? Esto es un poco el resumen, eh, pues eso, resumido. Un proceso muy largo. Sí, no, muy interesante y, eh, bueno, que está leyendo aquí los mensajes. Muy interesante y al final todo, todo el mundo necesitamos, eh, no solo de subvenciones, sino de un montón de cosas. ¿no? A nivel legal es muy complicada. Claro. Saber ¿no? todo lo que podemos beneficiarnos o todo lo que tenemos que hacer y al final en ayudar a la gente en plena pandemia con, con todos los subsidios, con un chatbot, yo creo que es muy chulo. Bueno, Ten tengo... en cuenta que, la, que, la, que la, a la administración pública, aunque obviamente está muy modernizada, eh, sigue teniendo uh, muy presente la, la, digamos, la atención al ciudadano face to face o a través de, de teléfono, o correos electrónicos mm -hmm. y tal. Si tú vas a cualquier ayuntamiento, yo ahora mismo estoy en, en, en mi pueblo, aquí en, el, en la montaña, eh, cualquier gestión con el ayuntamiento de Cercedilla eh, es una, un, una gestión o presencial, o vía teléfono o vía correo electrónico y punto. Entonces, cuando de repente la gente está acostumbrada, a, pues me acerco y hablo con, eh, con la gente de la alcaldía, tal no sé qué, porque tengo una fuga, porque tengo un no sé qué, tengo un no sé cuántos, eh, de repente no puede salir de su casa, así de sencillo, ¿Qué, ¿Qué ocurre? El teléfono se colapsa, no tienen personal para atender, eh, se, es que es un carajal de mil pares de narices. Entonces, eh, fíjate si es inter, importante la, la, la tecnología en este sentido y estar preparados sobre todo, ¿no? Porque hemos pasado una pandemia que nadie pensábamos eh, que íbamos a pasar, pero contra es que nos ha venido. O sea, esto no es ciencia ficción. Antes lo veíamos en las pelis, ahora ya ha pasado, ¿no? Eh, no digo que venga otra dentro de X tiempo, que también puede ser, pero habrá otras situaciones que demanden soluciones uh, para que la sociedad no se pare. Uh -huh. Bueno, y brevemente, que ya nos, nos quedamos sin tiempo. Eh, te quería preguntar dos, pero bueno, te las, te las digo y las dos y... Rapidi bueno, rapidito, ¿no? Que <ríe> Me va a salir la palabra rapidito. No, pero bueno, básicamente, ¿cuántas personas llegasteis? ¿Cuántas personas llegasteis? Y luego háblanos, muy resumido, qué es el garde Y pues continuamos mira, con el eh, web, que nos quedamos sin tiempo. Pues, pues muy rápido. En octubre de 2020 eh, teníamos contabilizadas unas 15.000 eh, aperturas del, del bot, ¿vale? Ajá. De las cuales el 33% llegaron a término, ¿vale? Llegaron a término quiere decir que hubo más de 5 o 6.000 personas eh, eh, en España que tenían su PDF con toda la información que les, que les, eh, les, eh, les asistía a pedir estas ayudas, ¿vale? Ajá. Qué bueno. eh, que quizás es lo que más lo, lo, lo que más nos gustó de todo esto. Porque al final eh, eso es lo que te da eh, pues, verdadera satisfacción. ¿Vale? Uh -huh. Y me preguntabas, perdona Luis. Muy resumido, ¿qué es Avangard y cómo podéis pues, ayudar a, a todos uh -huh. los emprendedores y gente del sector social allí? Pues mira, nosotros... Así presente, no. brevemente, y luego pueden ir a vuestra sala y preguntaros un poquito más. Muy breve, muy breve. Nosotros somos una consultora tecnológica de desarrollo, eh, que trabaja en, en tres líneas. La, la línea de la hiperautomatización, eh, la línea de inteligencia artificial y analítica, y los canales digitales. ¿vale? ¿Cómo podemos ayudar a emprendedores? Pues como hemos hecho siempre desde hace 10 años que, que llevamos en el mercado. A nosotros se nos ha acercado mucha gente que tiene menos músculo técnico y muy, muy buenas ideas. ¿vale? Eh, y nosotros estamos dispuestos a sentarnos con cualquiera, con absolutamente cualquiera que tenga una idea, eh, para ver qué podemos hacer juntos. Habrá veces que tengamos más éxito y otras veces que tenga, tengamos menos éxito, ¿no? uh -huh. eh, Por supuesto, eh, nuestra sala está abierta a cualquier participante para charlar de lo que queráis, ¿vale? Y bueno, para conocer si queréis alguna otra solución eh, orientada a ONGs como CAPTA o, o cosas que hemos hecho que, que, que son mm, chulas. Muy interesante. La plataforma mm. de ¿no? de ¿no? Sí, sí, sí. Fantástico. Pues muchísimas gracias Ricardo y animo a todos los que tengáis un poco de curiosidad o queráis eh, pues ver cómo podéis colaborar con Avangarde a meteros en la sala que está abajo a la izquierda de Avangarde y vamos a continuar con el networking bastante, luego haremos una dinámica para ver a vuestros asistentes favoritos, subiros al stage, así que nada, conocéis gente, hablar de ODS, de impacto social, medioambiental, agregar a LinkedIn, arriba a la derecha podéis, como ha dicho Sara Guerrero y gracias a todos por estar, y gracias Ricardo. Oye, no, y gracias sobre todo a ti, Luis. Te ¿eh? ha gustado ver gente como tú por el mundo. Pues nada, seguimos por las alas. Nos gracias. Vemos. Hasta luego. Hola a todos, quedamos unos poquitos todavía, quedamos 21. Muchas gracias a todos de nuevo por estar. Y bueno, vamos a hacer una dinámica ahora que os involucra a vosotros. Y lo primero que os voy a hacer, que os voy a pedir, es que penséis. Eh, ¿Quién ha sido vuestro asistente favorito o un asistente interesante que os gustaría que suba y que nos cuente un poco, pues, pues qué es lo que hace y qué proyecto lleva, cómo, cómo puede ayudar a la gente y, bueno, que le el evento y lo que se nos ocurra. Así que, bueno, el primero que escriba, bueno, el primero que escriba, no. os animo a poner en donde cuesta, arriba a la derecha o en el chat o en Q&A, que es donde las preguntas, que penséis en algún participante y lo pongáis y, y lo votemos. Y, y lo subimos al estrado y si no sale ninguno pues tendré que mencionar algo que tendré que subir alguno yo aleatorio así que bueno por ahí un germán arriba a la derecha lo veis en el cubaney ¿eh? podéis votarle podéis poner otros nombres de personas que queráis que aparezcan eh, a ver en el chat toda para una working 2.0 <risa> sí, sí, pero bueno va a ser breve ¿eh? yo juan carlos toribio de Ablon tenemos dos nombres por aquí y os animo a que votéis, votéis, votéis. Y no sé cuánta cuenta atrás podemos hacer. Pero bueno, aquí parece Juan Carlos Toribio, de momento claro candidato. Bueno, vamos a subir a, a Juan Carlos. Ah, vemos más votos por aquí. Víctor, pero se marchó. Bueno, vamos a subir a Juan Carlos y luego seguimos subiendo, gente. Hola Luis. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes. encantado de verte de nuevo. Muchas gracias por, por venir al evento. Bueno, ¿te han puesto por ahí, te han nominado? No sé si porque son, eso es porque soy muy parlanchín. Teniendo en cuenta lo que defiendo, eh, es natural. Pues cuéntanos un poco, ¿no? Para aquellos que no te conozcan, ¿qué, bien. ¿qué es lo que defiendes? Pues, pues eh, han tenido la amabilidad de escucharme algunos de los asistentes. Lo cuento brevemente. En 2019, eh, junto con un grupo de ingenieros, de expertos en marketing, en comunicación, eh, psicólogos y. y y profesionales de distintos sectores, teníamos una inquietud sobre un problema del que nadie hablaba mucho, que se llama soledad no deseada y aislamiento. Entonces, empezamos a buscar una solución que fuese complementaria al modelo asistencial habitual que se, que se aplica para atender fundamentalmente al, al perfil más identificado, que es el de las personas mayores. El modelo asistencial, como explicaba, es el, de, el que está basado en el voluntariado, el voluntariado que acude a los domicilios y hace un acompañamiento puntual a las personas. También, por supuesto, luego almuerzos y actividades de todo tipo. ¿Qué nos decían eh, los expertos como Albert Quiles, que es el gerente de Amix de la Gran, Que el, el modelo del voluntariado es muy complicado, es difícil reclutar a los voluntarios, es difícil formarlos, eh, eh, la, eh, la, la relación con los voluntarios eh, eh, no siempre es tan larga y, y, y como, como se desearía y los voluntarios buscan una forma de hacer un voluntariado más flexible. Eso se une al problema de que hay muchísimas personas que reclaman la atención. Es decir, hay lista de espera, antes de la, del COVID, ¿eh? había lista de espera de personas que necesitaban eh, acompañamiento. Eh, el modelo que nosotros defendemos en Hablam es, es un modelo complementario. Eh, es aportar a las personas una herramienta que les permita empoderarse ante su situación de soledad no deseada. Es decir, cuando el voluntario no está, las personas cuentan con un recurso para poder relacionarse y mantener, eh, eh, establecer nuevas relaciones y conversar con personas afines aunque no estén en su territorio. ¿Con eso qué conseguimos? Conseguimos resolver algunos de los problemas que nos, que nos planteaban. Eh, Se puede realizar un voluntariado a distancia, para hacer el acompañamiento a estas personas, ¿vale? Y se puede mejorar el match. Es decir, en las personas que acompañan a personas que viven próximas, pues no siempre son tan afines como sería deseable. Sin embargo, personas que están dispersas en el territorio, incluso en otros países, pueden establecer relaciones valiosas, duraderas y, como se dice, significativas, eh, independientemente de su lugar de residencia o sus condiciones o su estilo de vida. Eso es lo que queríamos hacer, se llama Hablan. Hemos tardado un año y medio en construirlo y es una plataforma que permite a las personas encontrar personas afines y ponerse en contacto con ellas para tener una conversación por videollamada como esta que estamos teniendo nosotros ahora. Debo decir que nos ha apoyado UNICEF, que nos ha apoyado eh, ONCE. Que nos ha apoyado Frena la Curva, impulsado por el gobierno de Aragón, que nos ha apoyado Is the Accelerator, Founder Institute, y bueno, y, y mucho trabajo y horas eh, del tiempo libre, ya sabéis. vale parece súper interesante, súper necesario, muy chulo. Hablan, ¿no? Lo escribimos por Habla, ejemplo, si... Sí, hablan.com, hablan. hablan. lo acabamos de subir la semana pasada. Es un prototipo bastante avanzado, no deja de ser una versión eh, inicial del proyecto y es totalmente gratuito, libre de publicidad. No vendemos a las personas, no vendemos los datos, somos una herramienta que la, para que las personas lo utilicen cuando deseen utilizarlo. Y quien nos está apoyando son entidades, ayuntamientos y organizaciones que son sensibles hacia este tema y que ya estaban a lo mejor trabajando, invirtiendo o comunicando para sensibilizar sobre esta realidad que continuará después del COVID o cuando superemos esto del COVID, que ya nos queda poco, espero. Nada, si queréis y tenéis curiosidad, simplemente es Hablan, acabado en M, hablan.com en hablan.com, lo veréis, y hay un, un reducido grupo de personas todavía porque no lo estamos comunicando y estamos hablando con entidades que, como mix de la yengran gran nos aportarán los voluntarios y las personas ya detectadas como, eh, como, como mayores, trabajamos con mayores, eh, eh, colectivos eh, LGTBI y diversidad funcional, fundamentalmente, pero esto es transversal. Bueno, pues, Ricardo, no sé qué querías... A a manita porque Juan Carlos y yo nos conocemos bien. Eh, sí. y hemos estado en alguna iniciativa juntos antes de la pandemia y de hecho la semana que viene retomamos vale eh, eh, yo quería destacar sobre la iniciativa de, de juan carlos eh, la importancia social que, que tienen este tipo de cosas eh, pero también y lo hemos estado hablando antes y es algo que venía de atrás eh, el impacto que puede tener como una herramienta de, de responsabilidad social corporativa ¿vale? sobre todo en, en en empresas uh, muy orientadas, por ejemplo, a la discapacidad, donde un, muchos de sus empleados uh, son personas eh, con discapacidades que tienen eh, bastante dificultad para relacionarse socialmente, empezando por problemas de movilidad, ¿vale? que se relacionan solo en el trabajo y que este es un, una, un canal maravilloso eh, para que la gente eh, se relacione. ¿vale? O sea, ya eh, lo, lo veo por supuesto, el, desde el punto de vista de la vejez desde el punto de vista de la, de la discapacidad en tu casa, tal, o sea, pero como parte de una responsabilidad social corporativa, eh, me parecen soluciones absolutamente espectaculares. Simplemente era eso. A mí me parece súper interesante y quiero hacer una pregunta a Juan Carlos, ya que ha sido el más elegido. Que... esto es una dinámica que suele hacer normalmente eh, Emilio y es básicamente que nos digas tú quién ha sido tu candidato, bueno, alguien que quieras que suba, que nos cuente su proyecto, que nos cuente... Me ha parecido muy, la, interesa, muy interesante el supa. caso que ha contado Sofía. Eh, Sofía, so, Gana? Eh, sí. Pues vamos a subir a Sofía, Ana, si quiere. <risa> Le paso el testigo. Mesa cuatro. <risa> Ay, qué vergüenza. Hola. Ah. Muy buenas. Muchas gracias, Juan Carlos. A mí ya, me sabes que, el proyecto. ya sabes que entre paisanos hay que ayudarse. No me habías dicho, Luis, que hay mucha gente de Valladolid, ¿eh? Esto me ha hecho especialmente. Yo... He sí. eh... Perdón, Ricardo, que, que te he interrumpido. Simplemente quería subir la No, no, no, a... no, no, no, no También no. quiero. quiero Ricardo. No, Luis, Luis, Luis, por Dios, nada de nada. O sea, además, esto está para eso. Yo simplemente he subido porque. No, no, ver, pero fíjate, si una charla dinámica. Le tengo un cariño muy especial a la iniciativa. Hablan, eh, y de hecho. Muy muy chula. Me parece chulísima. Y creo es que tiene diferencia. mucho futuro. Así que animo a toda la gente a que lo revise. Y ahora, Sofía, cuéntanos un poquito. ¿Qué haces? ¿Por qué le has inspirado tanto a Juan Carlos? Eh, y, bueno, pues, pues... saludo a todos los de Valladolid. y <risa> Eso, eso. A veces parece que no hacemos mucho, pero somos también muy emprendedores. Eh, bueno, pues eh, yo vengo de Verde Agua. Somos eh, una startup ambiental que nació hace un año. Eh, lo formamos tres socias y ahora mismo somos seis mujeres, no es porque lo hagamos adredes, porque ha coincidido así. Eh, y bueno, pues lo que hacemos es trabajar un poco por proyectos, analizar pequeños problemas que, pode bueno, pequeños, problemas que podemos eh, analizar un poco desde la raíz para aportar una solución. Eh, nacimos como una consultora a, a raíz de, los, eh, de la directiva de los plásticos de un solo uso para ver cómo se iba a adaptar el mercado, cómo se iba a adaptar España a sustituir plásticos de un solo uso eh, con el propósito de empezar a investigar un material con residuos agrícolas aquí en Valladolid, pues, eh, en especial pues, con, con el, el residuo de la uva, porque somos zona de vinos. Eh, pero bueno, mientras mientras eh, preparamos la investigación, sí que hemos analizado, pues por ejemplo, eh, con las mascarillas de un solo uso, a raíz de la pandemia, pues dijimos que no podíamos mirar a otro lado. Era un problema mayor mayores que, que agravaba la situación de, de contaminación de plásticos de un solo uso. Y bueno, pues nos pusimos manos a la obra y diseñamos unas mascarillas de, de 76 lavados que, bueno, pues pueden tirarse al cubo orgánico. Luis tiene una también. No, tengo, tenía, bueno, tengo varias. Se las regalé a mi hermana. Es verdad. Y bueno, pues con ello intentamos hacer un crowdfunding, llegar a toda España, concienciar del problema de, de la contaminación en un solo uso. Eh, hubo mucho burro de que las de tela no protegían lo mismo. Y bueno, pues la verdad que protegen más que una higiénica, pero el desconocimiento hace incertidumbre y miedo. Y es el problema que causan los medios de comunicación. Entonces, nosotras, eh, a raíz del crowdfunding que hicimos en noviembre, que salimos en bastantes medios eh, nacionales y regionales, había un problema de comunicación que queríamos detectar si era a causa de, del desconocimiento, por ejemplo, con las mascarillas. Siempre ponían que eran reciclables y eran compostables. Después de haber hecho una entrevista eh, de igual media hora, pues no acabábamos de conectar con los medios con lo que era nuestro proyecto. Entonces, ahora lo que estamos desarrollando, llevamos dos meses con la investigación de cómo los medios comunican la sostenibilidad. Hemos monitorizado diez medios eh, durante más de ocho días de cómo eran los, los temas de sostenibilidad en las portadas, en qué puntos estaban. Pues, por ejemplo, con la ley del cambio climático, cómo lo comunicaban. Hemos entrevistado a startups y empresas nacionales, medios de comunicación, para ver cómo se comunican y cómo, qué relación tienen con los medios. Y ahora estamos en la fase de creación de contenido, que nos falta un soporte digital para empezar a desarrollar la plataforma. Y nuestro objetivo es acercar la, la educación ambiental, pues desde un ámbito 360, por ejemplo, desde el ámbito político, eh, el deporte, que a veces no se tiene en cuenta, eh, la economía, las finanzas ASG, bueno, un poco todo. Y bueno, pues acercarnos desde España y también a Latinoamérica, a los medios de comunicación, a los profesionales de la comunicación, a los periodistas... Eh, pues una formación digital en la que les aportes un poco de conocimientos básicos y que bueno pues los interioricen ya que no tienen tiempo para escribir eh, pues que lo interioricen y cuando escriban un artículo pues que salga de ellos mismos esos conocimientos básicos y eso es un poco lo que estamos haciendo ahora vamos por proyectos y a veces cuesta transmitir lo que hacemos en verde agua pero pero lo que... un episodio del de podcast también, ¿no? Para aquellos que tengan curiosidad en el podcast de Social Preners. Sí, tenemos también... un podcast muy chulo que la verdad eh, nos gustó mucho y nos cuesta a veces hablar, pero nos llevaste muy, por muy buen camino y supimos hablar muy... Bueno, pues sin... Pues voy sin... a hacer otro inciso. Voy a bajar del estrado a... Si quieres, Sofía, quédate y, te... y vas a hacer una pregunta a... Sí. Vamos a subir a Laura Vegas, que ha salido también como luego. Eh, la más votada Adiós, junto con Juan Carlos. Gracias. Vamos a despedir a Ricardo y a Juan Carlos. Y Sofía, vas a hacer una pregunta a Laura ahora, que vamos a subir a Laura, pero voy a sacar a ver si consigo que esto funcione. Muchas gracias, Ricardo y, y Juan Carlos. Vosotros, y ya, vosotros. Animo a todos que vosotros. Muchas gracias. Y a ver. Eh, eh, eh, ok. Estoy con ellos aquí, aquí. Y vamos a subir a, a Laura Vegas, a ver si consigo. Y yo le voy a hacer una pregunta, ¿no? No sé cómo lo veis. No vale, genial, sí, sí, sí, sí. Ah, tengo Clara ya. <risa> hola. hola Laura? ¿Qué no esperaba encontrarme en el estrado. <risa> y, y, y bueno, pues Perfecto. que soy de Valladolid también, ¿eh? Así que, es ah, verdad, mira, que somos, claro, somos claro. unos cuantos. No es por nada, pero hemos colapsado el escenario. <risa> sí, sí, os he estado en el Sí, Pues, pues nada, pregunta. Vale. Eh, tu proyecto que se llama África y Energía, ¿no? Bioenerg África Bioenergía. África Bioenergía. bioenergía. Vale. Eh, ¿Cuál fue el mayor problema o la mayor necesidad que te llevó a desarrollar este proyecto? <risa> Buena, pero dificilita. <risa> no, eh, pues... La, yo vengo del mundo un poco de la, de, de la ciencia, e investigación aplicada, porque había trabajado en he trabajado en centros tecnológicos en el área de biomasa, pero me faltaba la, la pata social, que para mí, pues yo notaba que no, no, no el trabajo que hacía me gustaba, la verdad es que era bonito pero no le veía la aplicación social directa, porque al final todo es para la sociedad, ¿no? Pero, pero ya necesitaba tener un, un, no sé, un enfoque mucho más directo. Y luego, por otro lado, pues, eh, como he, había estado, estado en África varias veces en proyectos en Guinea Ecuatorial eh, de voluntariado y también como cooperante, y la verdad es que, bueno, pues, eh, te engancha, o sea, África la verdad es que es un mundo que te abre, te cambia completamente, o sea, te cambia la mente, te cambia la forma de entender el mundo, ¿no? Y a mí me enganchó, la verdad. Entonces, pues quise intentar conectar desde ahí la, lo que era mi, mi formación y mi experiencia laboral con, con mi motivación social y mi amor por África. Y entonces, bueno, de ahí surge este proyecto que, claro, pues es muy personal y, y, y me estado, me está costando mucho sacarlo adelante, pues porque eh, sobre todo porque quiero llegar eh, mucho a, a, a las personas de allí, no a tanto, hombre, sí por un lado a través de ONGs, pero también por otro lado directamente a, a la gente de allí que está trabajando. ¿no? Entonces, estando desde aquí, pues eh, no es fácil llegar a las personas adecuadas, a las personas a las que quieres eh, llegar. ¿no? Entonces, bueno, pues de ahí surge el proyecto, ¿no? De querer de darle vueltas un poco a decir, a ver cómo yo con lo que sé hacer y con lo que he aprendido, pues puedo tener eh, también un poco algo que me, que me motive, que, que salga un poco de, de ti, ¿no? De dentro. Y, y de ahí surgió. Si queréis os cuento un poco. Vamos, la idea es eh, llevar a… Y volvemos a networking. Pero queremos saber tu proyecto. Ah, bueno, pues muy brevemente es asesoría y formación en tecnologías de bioenergía de pequeña escala, o sea, biomasa, biogás, biocombustibles, pero de pequeña escala o mediana que impacten eh, en, en pequeñas empresas, en emprendedores sociales eh, o en usuarios, en personas particulares, pues para mejorar la forma, el acceso a la energía o el uso que hacen de, de la energía, ¿no? Pues para que sea más eficiente, menos contaminante... Eh, en, en breve es eso. Genial, maravilla. Ya te entrevistaremos también. <risa> vale. No, pero bueno, hablaremos, hablaremos. Sí, sí. Y Sofía, okay. no sé si quieres contarnos algo, que estás muteada. Y yo creo que ya. Nada, yo creo Vamos. que podemos volver al networking, que seguro que todos. Están ganas de que tiene ganas de seguir hablando. muy intensa la cosa, así que. Así que eso, muchas gracias, Laura. Gracias, a vosotros Gracias. por organizar todo esto, que está muy interesante. Yo ya pido una, una edición 2, ¿sí? <risa> Tenemos que hablar con Emilio, que es el que nos, nos ayuda ¿no? a hacer estas cosas. Emilio de la Latina Valley, que hace este tipo de eventos. Así que yo por mí encantado. Y si no, también también con él, pero presenciados, que estaría guay, ¿no? Vaya... Sí, sí, pero, vamos, encantados. Vamos. De... <risa> pues pues sí. bueno, vamos al networking. Gracias, Así, y seguimos. <risa>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 ...una producción de Cabina 29...